La presa es para la franquicia de Depredador, lo que Maverick fue para Top Gun Le ha dado nueva vida, un nuevo aire, ha superado a las anteriores y es un peliculón esta es mi reseña. La película transcurre a comienzos del siglo XVIII y sigue a una joven guerrera Comanche en su enfrentamiento con un depredador. Rodada íntegramente en exteriores y con luz natural, la presa es un espectáculo visual. Y acompañada de una genial banda sonora, es una lástima no haber podido verla en la pantalla grande. Sin embargo, me alegro de que al menos exista. Con una trama sencilla, la presa es inventiva, creativa y muy entretenida. Seguimos a Naru, una mujer Comanche que busca probar de lo que es capaz y para ello se adentra en el bosque para cazar una extraña criatura, un depredador. En ese juego, del gato, Gato y el ratón conoceremos a esta mujer que a base de ingenio debe derrotar a una especie más avanzada tecnológicamente Esta es una historia sobre ser constantemente subestimado, esas personas que se sienten invisibles pero eventualmente logran demostrar que uno sí es capaz Naru es una mujer capaz y al final como en la película original esto termina siendo una historia de supervivencia muy bien hecha y muy entretenida Le doy 4 estrellas de 5